no puedo soñar, y pensando que te quiero besar. es que ya no lo puedo soportar, eso la yo la Y yeah. una historia más Norro serio dice, ¿qué está pasando aquí? Kaneki y Eto cortan su beso. El albino nervioso dice. No no nada Eto le diría a Kaneki. Hay que decirle la verdad, Noro dice. Así que eran ciertos los rumores, el medio goal responde. Sí. Sudando de los nervios y un poco de miedo Noro le dice a Kaneki con voz amenazadora. No hagas sufrir a Eto o lo pasarás mal entendido. Kaneki responde. Si no lo dice. No escuché, dilo de nuevo. Kaneki alza la voz le dice. Sí, señor Noro diría. Entendido se iría Kaneki. Suspira ya se fue, Eto ¿quién es él? La peli verde dice. El junto con Tatara me criaron. L albino responde. Entonces sería como tuta. Eto responde. Sí, Kaneki. Ahora todos sabrán que somos novios. Eto un molesta. ¿Y tiene algo de malo eso? Kaneki en su mente. No, puede ser que dije, no, tiene nada malo. Al contrario, ahora, ya no tendremos que ocultarlo. Le roba un beso. Eto un poco sonrojada. Corta el beso, jeje. Tienes razón, lo vuelve a besar. Al día siguiente, Ekaneki iría a ver a Yato, el hermano de Touka le dice. Epillin, eh, escuché que Noro los encontró besándose. Kaneki molesto. Cállate, Yato, el Kirishima dice. Bueno, calmado parche, ya todos aquí lo saben. Kaneki. en ¿Todos? No creí que tan pronto se enterarían, iré por un café a Yato. Como se hace del lugar Kaneki estaría tomando su café, como estarán en Anteiku, se termina el café, pasan los días Kaneki se estaba volviendo famoso por el apodo del gol del parche, al viejo Yoshimura se enteraría de la relación de su hija y Kaneki, pero no les diría nada a los demás, por las noticias se publicaría la relación de Katsuki con un chico albino, mientras tanto en la universidad Toriko, Touka. La chica gol ¿qué quieres? Ya me tengo que ir Toriko, mira las noticias le... Famosa escritora de libros Senta Katsuki se le tomó una foto besándose con un chico albino Touka. ¿Y a mí qué me importa eso? Miraría el teléfono de su amiga que rayos. Le quita el teléfono y mira la foto, ese idiota, Toriko. Oye Touka, ¿no dijiste que no te interesaba? La chica de cabello azul dice. Perdón, es que no recordaba bien quién era Senta Katsuki, hasta que vi tu teléfono, Toriko. Qué bien, supuse que esto te gustaría, como tendrás examen de literatura, quizás te ayudaría a saber quién está aquí en la cuidad, o ya me tengo que ir, nos vemos. Touka responde. Si adiós Dios se iría corriendo, fetería Nisiki. O eres tú, ¿cómo te fue? Touka. ¿Dónde está, Nisiki? Si buscas al viejo está en el mostrador Touka. Gracias, se metería a donde está el viejo Yoshimura. Disculpe, mire, esto sacaría su teléfono y buscaría el blog de la escritora y le enseñaría la foto de ella besándose con Kaneki. El viejo Yoshimura dice. Ven, vamos a mi oficina Inami. Oye, Nishiki, ya regreso Touka. Nishiki. Sí, pero está en la oficina hablando con el viejo los otros dos compañeros. ¿En serio? Ahora que habrá hecho Touka, vamos a escuchar barra barra xd no recuerdo sus nombres barra barra Se pondrían en la puerta oír lo que decían Nishiki Oigan, eso está tal mal, el viejo los va a castigar Inami Cállate, déjanos oír Yoshimura Le contaría la historia de Sentakatsuki, de que en realidad es su hija y de cómo se la dio a Noro etc Y eso es todo Touka sorprendida dice Así que ese idiota se quiere volver el rey de un ojo conquistando a su hija Yoshimura no, algo pasó entre ellos, debido que a ella no le gustaba la idea de tener pareja Touka. ¿Está diciendo que ellos se enamoraron? Yoshimura. Así es Touka molesta. Ese imbécil se iría, abriría la puerta y todos los que estaban escuchando caerían al suelo. ¿Y ustedes qué carajos estaban haciendo? Inami. ¿Oni-chan tiene novia? Entonces no va a venir a vernos ni siquiera. Se los dije, no debieron escuchar a la enojona y al viejo hablar Touka. ¿A quién le dijiste enojona, imbécil? ¿Nisiki? ¿A quién crees? Yoshimura. Basta los dos, supongo que escucharon todo lo que dije, solo les pido que no revelen el secreto a otros goals, Nisiki. Descuide viejo, a mí no me interesa lo que Kaneki haga, se iría a seguir trabajando Yoshimura. ¿Les quedó claro? Los demás. Sí, señor Yoshimura. Bien, continúen trabajando Touka. Ahora que planea ese idiota, una una semana después caminando de mano con Eto, estarían hablando de cosas románticas x de Eto. Oye Kaneki una pregunta tú eres virgen, Kaneki sonrojado y nervioso dice. ¿Qué clase de pregunta es esa? Eto responde. Dime por favor pondría una cara tierna Kaneki contesta. De acuerdo, la verdad es que, mientras caminaban Kaneki chocaría con Touka, Touka. ¿Por qué me tenía que topar contigo idiota Kaneki le responde a Touka? No es mi culpa, Eto le dice a su novio. Amor, ¿y quién es ella? Fin del capítulo, sé que fue corto. El próximo será más largo. 45 likes en esta parte para la parte 4. Y una historia más. Del SK. Jajaja. <risas> Te lo dice Star. Me saben tus besos a Chicla Gubalu y esa miradita que me llena de a ti. Tú por ti yo haría lo que tú me pidas. Soy a que me declaro te quiero tú solo mía. Me tienes velado, ya no puedo soñar Soñando y pensando que te quiero besar Es que ya no lo puedo soportar Esos labios rojos los tengo que probar Eres un imán que me trae dulzura Eres la luz que alumbra mi cordura Y no puedo un día sin ti estar más Solo un beso de Uvalu, te voy a robar. Y vente, te quiero tener aquí por siempre Darte besos como tú, demente Dime si quieres hacerlo todo un beso me conformo y vente. Te quiero tener aquí por siempre. Darte besos como tú demente. Dime si quieres hacerlo todo. Con un beso me conformo. al cielo y me bajas, toca tú, me tienes delirando, flores por aquí flotando, y es que yo me sueño tu cuerpo acariciando, darte más sin parar, al no poder, y otra vez, y otra vez, sin depender, morderte esos labios una y otra vez, y echarte bubalú, y besarte hasta los pies,